Buenas, soy Boro, miembro del proyecto de desobediencia informativa Laem.org y colaborador de Causa en la Red. Me piden los compañeros del movimiento Pro Amnistía que, bueno, haga un pequeño análisis de, del momento político que estamos viviendo con toda esta crisis abierta con el tema del coronavirus, del COVID-19. Y, bueno, eh, creo que lo primero eh, sería hablar un poco de, pues de los orígenes, ¿no?, de esta, de esta crisis sanitaria, ¿no? Eh, bueno, está claro que esto de este virus que eh, oficialmente ha surgido en China, ¿no? en la ciudad de Wuhan, eh, bueno, estamos asistiendo las últimas semanas pues, a una especie de cruce de acusaciones entre China y Estados Unidos sobre quién ha creado el virus. ¿no? Yo, bueno, pues eh, sin tener las pruebas definitivas ni mucho menos, pero mi opinión, mi opinión es que, como tantas otras veces, esto es algo que yo creo que apunta a Estados Unidos, eh, Estados Unidos, bueno, pues ya históricamente ha dado, ha dado bastantes pruebas ¿no? de, de que es capaz de eso y demás, ¿no? Eh, y bueno, además, eh, Estados Unidos mantiene todavía varios eh, laboratorios de, de investigación de, de armas biológicas, ¿no? De, dentro de las cuales estarían virus como, como el COVID-19, ¿no? Eh, las mantiene abiertas y totalmente operativas, ¿no? Entonces, bueno, pues si añadimos esto a un poco la situación actual geopolítica que, que hay con una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, ¿no? Con temas, eh, por ejemplo, como el año pasado el tema de Huawei eh, y bueno, y también pues la creciente guerra que tienen por, bueno, pues por temas de petróleo ¿no? y de la divisa con la que se ...con la que se compra ese petróleo, ¿no? que siempre había sido el dólar... ...pero ahora se está rompiendo esa, esa tendencia ¿no? de los petrodólares... ...entonces creo que ahí encontraríamos bastante las razones de, de todo lo que está ocurriendo... ...y hacia dónde apunta esa, esa autoría, ¿no? y es, por lo menos mi, mi opinión. Eh, bueno, en cuanto a lo que estamos viviendo a día de hoy... ...bueno, pues eh, si estaba claro que desde hace años se venía gestando una, una crisis económica... ...bastante fuerte, bastante más fuerte que la del 2008 el coronavirus y el COVID-19 ha sido el, el detonante de esta, de esta nueva crisis que va a venir ahora. ¿no? Eh, bueno, ya está empezando, de hecho, ¿no? para, muchos, para muchos sectores. ¿no? Eh, hemos asistido en los primeros días de, del estado de alarma a bueno, pues a un aluvión de, de eres, de Ertes, a un montón de gente en la calle, un montón de gente desprotegida a la cual, a las cual eh, no han llegado las medidas del gobierno, no. O ha habido colectivos que han quedado totalmente desprotegidos, pero luego es que además para el resto de, de, de colectivos que se supone que sí que entraban dentro de esas de esas medidas, no, eh, pues son muy insuficientes, no. Entonces, bueno, creo que que todo esto añadido a, pues a a mucha gente se ha quedado sin trabajo y, y bueno y a los previsibles recortes que con, con la excusa del, del COVID-19 aplicarán, pues pone la cosa bastante bastante peligrosa. ¿no? Eh, luego, a nivel internacional, es está más o menos igual, porque muchos de los países eh, están pasando lo mismo. ¿no? Y de hecho, eh, vamos, incluso analistas económicos dicen que la crisis que se prepara es más fuerte que, que la de 1929. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, seguramente después de, de esto, después de esta cuarentena eh, por, por este tema del COVID-19, vamos a tener que estar en las calles exigiendo, pues eso, un unos servicios públicos y de calidad, exigiendo que no haya recortes y exigiendo que lo primero sean las personas, ¿no? Y, y no los intereses y los beneficios privados. ¿no? Eh, en cuanto a los medios de comunicación y el papel que están teniendo en toda esta crisis, bueno, pues yo creo que los medios burgueses lo que tratan es de, de infundir miedo, ¿no? Porque bueno, quien conozca la, la doctrina del shock, ¿no? ese libro de maravilloso de, de Naomi Klein, pues sabrá que bueno que la sociedad es en, en shock en un shock como el que estamos atravesando hoy en día, son mucho más, eh, es, es mucho más fácil de, de luego eh, inducirles eh, a, a tomar determinadas políticas. ¿no? Entonces yo creo que es lo que van a intentar hacer y es lo que están a lo que están apuntando los medios de comunicación, no a infundirnos miedo para que traguemos con cualquier, con cualquier solución. ¿no? O sea, pues cuando mañana nos digan, no, es que hay que recortar, hay que recortar más, ¿no? pero es que claro, es por el COVID-19... Pues muchos diremos, guau, pero es que no queremos volver a pasar por lo que pasamos de la cuarentena. Eh, diremos o dirán. Y, y bueno, pues ese es un poco la. uno de sus principales estrategias, ¿no? Eh, luego también estamos asistiendo a, pues bueno, cómo se está justificando la represión y los recortes de libertades, ¿no? Porque hay que decir que estamos asistiendo en la calle a verdaderas brutalidades, no, más allá de bueno, pues de esa responsabilidad de, de tratar de que no extendamos el virus, que por supuesto, pues creo que es importante, no, porque lo están pidiendo los propios sanitarios, no y, y es creo que es, eso sí que es importante, pero claro, o sea, este estado de alarma no ha tenido en cuenta muchísimas realidades, como decía antes, ha dejado fuera de ha dejado fuera mucha gente, no y hay mucha gente que, que bueno, pues que no tiene a lo mejor está trabajando sin contrato o, o hay muchísimas realidades y hay gente que se tiene que andar moviendo, ¿no? Y entonces, bueno, eh, y más allá de que se tengan que mover o no, estamos asistiendo a verdadera mmm, brutalidad policial, a verdaderos abusos de poder, y bueno, ya estamos asistiendo a cómo le parte de la cara a la gente casi sin mediar palabras, en muchas ocasiones, ¿no? Como está apareciendo en numerosos vídeos en, en las redes sociales, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, creo que esto también lo que trata es de... de ir eh, mirando el terreno, ¿no? Para pues para justificar ese recorte de, de libertades no también de cara a, a próximas futuras movilizaciones ¿no? cuando acabe el estado de alarma y tengamos que salir a las calles, como decía antes, a, a pelear por nuestros derechos, por nuestros servicios de públicos y de calidad. Bien, en cuanto a los medios alternativos, bueno, los medios alternativos... Eh, bueno, eh, situaciones de censura en los medios alternativos como tal, bueno, pues tampoco es que estemos sufriendo. Algún caso ha habido, pero, pero bueno, en un mar de, como está viendo, de, de desinformación muchas veces, de sobreinformación, de fake news, ¿no? Que, que estamos viendo como además la ultraderecha ha creado un montón de cuentas y está haciendo un montón de, bueno, pues eh, difundiendo por redes sociales, por WhatsApp, etc., un montón de vídeos falsos y descontextualizados, ¿no? Eh, en un mar de desinformación como ese, muchas veces no es tan necesaria la censura, ¿no? Aunque está claro que, que está habiendo algunos casos, ¿no? Pero, pero bueno, lo que estamos experimentando, al menos desde el punto de vista de la EN y, y de causa en la red también, eh, bueno, en, en, en nuestros medios, nos hemos, hemos visto desbordados por la situación, eh, sobre todo en las primeras semanas, con, bueno, pues con una aluvión de de correos y de mensajes que hemos recibido, sobre todo por temas laborales, ¿no? De gente, o bien que les echan a la calle sin ningún tipo de, bueno, pues de, de nada que puedan hacer en contra y sin saber cuándo van a volver ni nada, eh, y sin poder pagar eh, esta cuarentena en la que estamos en algunos casos, ¿no? O con ayudas que han llegado tarde y que son insuficientes o por otro lado, gente que está siendo obligada a ir a trabajar sin que sus empresas hayan tomado las medidas, las correspondientes medidas de seguridad, ¿no? y los, y les hayan dotado de los correspondientes equipos de de protección. ¿no? Eh, bueno, pues es algo que, nos, como decía, nos hemos visto desbordados. O sea, ha sido tal el aluvión de, de mensajes, aparte de estas cosas laborales, pues bueno, de un montón de comunicados, de colectivos, de, también en las primeras semanas, de un montón de actividades del movimiento popular canceladas. Nos hemos visto eh, muy desbordados y muchas veces, pues bueno, tanto en el caso de la EN como en el caso de Causa en la Red, la página, las páginas van eh, cada día, salen completas, ¿no? No, no hay casi sitio para poner nuevas noticias. ¿no? Eh, también hemos experimentado un, una gran subida en, en visitas, ¿no? o sea, en la EN hemos llegado a, en este mes, en lo que llevamos de mes, llevamos una media de 350.000 visitas diarias, que es mucho. Eh, y bueno,. Eh, en caballos la red no, no, no recuerdo ahora los números, pero, pero vamos, también se ha experimentado una, una subida bastante importante. ¿no? Esto lo que quiere decir que, y sobre todo ahora que muchos, pues la mayoría estamos en casa, ¿no? eh, pues que mucha gente está buscando información eh, más allá de la que le dan los medios de comunicación burgueses. ¿no? Y, y creo que en este momento lo, el papel de de los medios de comunicación anticapitalistas ¿no? es muy, muy importante ¿no? porque además en este momento en el que ni siquiera podemos movilizarnos, que la máxima movilización a la que podemos aspirar es a bueno pues a hacer la, la cacerolada desde el balcón o cosas así, ¿no? pues creo que es muy importante eh, seguir informados y seguir informados al margen de, de lo que digan los, los medios de comunicación burgueses. ¿no? Eh, bueno, eh, también sobre los, los, las redes sociales y el uso que se le está dando Bueno, yo creo que las redes sociales, como siempre, es una, es una herramienta que tenemos a nuestro alcance Y que puede estar muy bien, ¿no? Pero, bueno, no es la panacea tampoco, ¿no? Entonces, las redes sociales también se nos cuelan fake news ¿no? Y, y en Twitter, en Facebook también se censuran cuentas. ¿no? De hecho, en estos, en estas últimas semanas, a raíz de la crisis del COVID-19, en Twitter, por ejemplo, está batiendo récords en, en censurar y en inhabilitar cuentas de, de gentes de izquierda ¿no? y de colectivos de izquierda. Entonces, bueno, yo creo que las redes sociales, o sea, es una herramienta y tenemos que saber usarla, ¿no? O sea... Cualquier herramienta no sirve para cualquier cosa. Eh, si tú necesitas cavar un clavo, pues necesitas un martillo. ¿no? Eh, para otra cosa no te sirve el martillo. Pues esto, lo mismo, nos sirve para determinadas cosas, pero no en redes sociales. Evidentemente ahora no puede ser la movilización en la calle. Estamos esperando a, a que también termine esta, esta primera oleada ¿no? del COVID-19 y que por lo menos los servicios de sanidad puedan responder y no se vean colapsados, como, como se han visto. Eh, pero bueno, pues eh, ahora mismo podemos usarlas, pero hay que tener en cuenta que, que se nos cuelan muchas veces muchas noticias falsas, ¿no? Y, y el tema de la censura, sobre todo. Y bueno, eh, cuando acabe esto, allá a modo un poco de conclusión, pues o sea lo primero que va a haber que hacer es salir a la calle a luchar por unos servicios públicos, sobre todo una sanidad, pero bueno, todos unos servicios públicos de calidad, gratuitos, porque se vaya a las empresas de, bueno, de la sanidad y del resto de, de servicios públicos, se vaya a las empresas privadas, que no se puede poner cosas como, tan básicas como la, la sanidad. No se puede poner por delante los beneficios de unas empresas privadas a la sanidad para todo el pueblo. ¿no? Eh, y bueno, habrá que tener en cuenta que como resultado de todo esto, pues bueno, como están diciendo tanto la Unión Europea como... Estados Unidos o distintos organismos internacionales, eh, pues que están esas inyecciones de dinero que están haciendo, ¿no? Para a modo de rescates, etcétera, ¿no? Y, o que prevén hacer, ¿no? Que pueden ser unas sumas multimillonarias, ¿no? de, de dinero, pues seguramente eso traerá también que desde esos mismos organismos internacionales se exija ya no seguramente recortes como anteriormente, sino muchas veces supresión directamente de de los distintos servicios públicos. ¿no? Yo creo que es el escenario, eh, es el que hablaba antes de la doctrina del shock ¿no? que nos van a querer imponer. ¿no? Entonces creo que frente a eso pues, hay que movilizarse y hay que darle la vuelta, porque lo que tenemos que conseguir precisamente es lo contrario, que todos los servicios sociales sean públicos y sean gratuitos, y no lo que quieren, y, y bueno, y lo que creo que a lo que quieren llevar toda esta crisis ¿no? y, y la, lo que venga después de la crisis sanitaria que es a eso, ¿no? a cada vez tener mayor negocio, en vez de, de justo lo contrario que tenían que hacer. Porque lo que no hay que olvidar es que lo que nos ha llevado a esta situación son los recortes en de, de la sanidad que se han venido haciendo durante años y años y años atrás, ¿no? y por parte de prácticamente todos los partidos políticos ¿no? han, han estado apoyando esto. ¿no? Entonces, bueno, pues nos tendremos que ver en las calles con esto, pidiendo también una, una amnistía para... Para bueno, pues para toda la gente represaliada por esta situación, porque o sea, estamos asistiendo a auténtica extralimitación de las fuerzas de seguridad del Estado, eh, con un estado de alarma que no está muy claro si permite la conculcación de, de derechos civiles, ¿no? Como estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y con un gobierno que ha pasado de, de decir que iba a derrogar la ley Mordaza a estar aplicándonosla de una manera masiva, ¿no? a, a toda la población, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso, eh, desde la EN, pues nada, eh, desearos mucho, mucho ánimo a todos, que pase cuanto antes esta situación y que nos volvamos a ver en las calles. Ahorrela.